¡Feliz Año Nuevo! Día 6 de noviembre de 2014... 2016. Eh, estoy atrasado. Pues nada, pues hoy vamos a tocar eh, un poquito de clásico. Bueno, la burré, la burrada en mi menor de Juan Sebastián Arroyo. Eh, yo he sacado mi arreglo... Bueno, mi arreglo. El arreglo que viene aquí... Luego yo le he hecho algún retoque de este libro, Bug for Banjo. 10 euros, 9,99 dólares, eh, 10 euros, 9,95 en Amazon. ¿vale? Os pongo el link y os compráis el libro, porque es que eh, son 20 canciones que vienen, 20 temas, más que canciones. 20 temas a, por 10 euros son a 50 céntimos. 50 céntimos ni, ni, ni un paquete pipa, vale, ya 50 céntimos. Y esto realmente un, son si queréis, meses o incluso años de, de trabajo. Con lo cual, yo creo que es una inversión increíble. Bueno, pues nada, nos vamos al lío. Antes de empezar, comentaros que yo hago una interpretación de esta, de esta tabulatura. Hay algunas cosas que no hago que que hago que no son como vienen aquí. Lo he, lo he hecho un poco para que me resulte a mí más fácil tocarlo. Y otra cosa que también tengo que decir es que... Eh, eh, vamos a dividir el tema en parte A, parte B y luego la parte B la vamos a dividir en cuatro secciones. Cada sección va a estar separada por un, por un, un tipo distinto de, de armónico. Mete un armónico y ahí entra en la, segunda, la siguiente parte. Bueno, eso lo veis ahora en el vídeo. Con Dios. Más o menos, he, lo he tocado un poquito rápido y entonces no he hecho bien algunas cositas Pero bueno, sirve de ejemplo Bueno, pues empezamos con la, con la parte A eh, Os comento que yo hago aquí una interpretación de la, de la tabulatura no, Realmente no estoy tocando exactamente como pone la tabulatura La tabulatura pone que tendríamos que hacer vale Es decir, un hammer-on Y yo lo que hago es esto Es decir, hago... Hago, digamos que pulso las dos notas, no hago el jamelón, ¿vale? Yo creo que así queda mejor. Entonces lo que hacemos, vamos, queda mejor. A mí por lo menos creo que me queda mejor. Suenan las notas más, más presentes. Si hago así... Suena, pero si hago así... Suena más fuerte, evidentemente. Entonces prefiero hacerlo así. Bueno, pues lo que hacemos entonces es... 2-4... Y Esto parece fácil, pero no es nada fácil. Esto es una de las cosas que más tiempo he tardado yo en, vamos a decir, dominar. Tampoco os creáis que lo domino tanto. Tengo que, que prestar atención y hacerlo conscientemente para que me salga bien. Entonces hago 2, 4. Y ahora pulso la cuarta pulsada en el segundo traste. Y la quinta a la vez. ¿Vale? Y resulta... Yo creo que por eso el... El que, el que ha hecho la tabulatura ha preferido hacer, porque es como más fácil, pero bueno, repito. Y ahora hago al contrario, 4-2, y pulso la segunda y la tercera en el cuarto traste. Ahora vuelvo a repetir la, lo del principio y doy la segunda y la tercera al aire. Y ahora me voy a la cuerda segunda y hago un, un Mi menor. El, el Mi menor antes lo he hecho con el, con el índice lo tengo que hacer con el medio, ¿vale? Y ahora hago en esta misma postura no pongo el mi menor así, ¿vale? Lo pongo así. ¿Por qué? Porque ahora voy a usar el meñique y el índice. Y hago. Perdón, la cuerda segunda. Primer... Tercer traste, primer traste. Y ahora vuelvo otra vez segundo, tercer aire. Ahora hago un pull off 2-0 en la tercera. Off o, o de las dos maneras yo creo que lo hago así vale y ahora me voy a la, al traste cuarto entonces repito para que quede claro me voy al traste cuarto y ahora hago aquí una, un single string Aire, 2, aire, esta sería la segunda al aire. Bueno, va a poner la, el traste 2 en la tercera cuerda. Aire otra vez la tercera, cuarta, segunda. Single string, ya sabéis, alternando pulgar índice. Entonces repito esta parte. a repetir y en vez de hacer el, el single string hago dos veces la cuerda sol al aire en la, la tercera vale esto lo haría dos veces lo repito todo hay que darle a las cuerdas ¿eh? y ahí acabaría la parte